El almirante eh, Moisés eh, Orlando Mejía, él de manera voluntaria se ha hecho presente ante el Ministerio Público el día de ayer objeto de que pueda eh, prestar sus declaraciones. Él eh, en sus declaraciones eh, ha hecho uso de su derecho constitucional de guardar silencio él está en estos momentos aprendido dentro de las celdas policiales, dentro del caso denominado Sencata, ¿no? eh, por delitos de asesinato, homicidio y lesiones graves y leves. Ya en el transcurso del día, seguramente eh, el juez fijará la hora para que pueda él eh, presentarse ¿no? ante el juez cautelar.